Semana de la Agrotecnología de Oltec. Una oportunidad para presentar propuestas, trabajos, investigación e innovación que dará pie a la adaptación. La agrotecnología es quizás el pilar más importante para el futuro de nuestro, de nuestro sector. Oltec presentó, luego de su evento virtual, Juan de este año, una sesión focalizada en la agrotecnología. Aquí se abordaron temas como el impacto de esta tendencia en la cadena de suministro, como ayuda a la transformación de los conceptos, un reconocimiento al cultivo de las ideas. Este es el papel de compañías como Altec, traer el tópico, tener discusiones de cómo hacer la producción de carnes, huevos, leche, o cuestionar estas nuevas ideas y ver cómo serían adaptables a la realidad del, del mundo de agronegócio. Durante esta semana de trabajos en agrotecnología, de forma virtual se hizo la entrega del premio Planeta de Abundancia, que reconoce a las personas y organizaciones que impulsan un mundo justo así, de abundancia, esto desde adentro del sector agroalimentario. Este año el premio fue otorgado a Keran Whitaker y su empresa Entocycle, la cual ofrece una alternativa alimenticia basada en insectos para la producción de proteína animal, en este caso la acuacultura. Tecnología que incluso ya se está usando en Altec Europa. Tres años ya estamos pensando de dónde vamos a poner este tipo de alimento cuando hubiera disponibilidad en Brasil. Al punto de Copens, que es nuestra compañía hermana en Europa, ya está utilizando esta materia prime a uno de sus, de sus alimentos. Esta semana de la agrotecnología, que ofreció diversas perspectivas, no solo en el sector agro, sino la relación con otras industrias y sectores como Microsoft, por ejemplo, también dio cuenta de lo que es el planeta de abundancia como concepto, pero más que nada como proyección de trabajo aplicado en Olte. Traer realmente tecnologías para dentro de, lo, de, las, grandes, de las plantas de alimentos para, para los nutrólogos, Trabajar con la comunicación positiva del agronegocio y el impacto positivo que tenemos en, en, el, en el mundo. Esta es la plataforma que Altec uh, ve como sustentable y para los, los, los años futuros. Pues. Esta sesión focalizada en agrotecnología que se suma a las ya presentadas en agronegocios, nutrición humana y la relacionada con el auge de Asia como motor del sector agropecuario y que dicho sea de paso están disponibles on demand en la plataforma virtual de Oltec, dejan testigo de la nueva forma de hacer las cosas, de presentar temas, ponencias y estrategias de negocio para un sector que ya no piensa en el futuro como algo a distancia, sino que trabaja en el futuro como un hecho que está pasando ahora mismo. El futuro de la agricultura depende de, no solamente de hard work, de trabajo duro, de, pero sí de, tecno, de ideas y sin duda AgriTech va a seguir dejando a la agricultura no solamente viva, pero mucho más eficiente y competitiva para alimentar los 10 billones de personas que, que están a camino.